Hola a todos, bienvenidos al canal, bienvenidos a War Thunder, nueva partida, esta vez aquí repetimos escenario en Karelia, vamos a salir con un BR de 7.3 que es tanto el que marca el BMP1 como el Object 120 y vamos a salir justo desde la parte derecha, arranca de 3400 atasco en la m30 mucha peña la aquí venga a ver por aquí yo por allí ese compañero pues, prueba suerte allá arriba a pescar algo venga tío y la gente no sabe ni para dónde para. si no lo tienes claro deja pasar venga Demasiado me he entretenido aquí y ahora ya están a punto de bajar justo por ahí por la derecha Es pues la bajada rápida del respawn de ellos Por ahí, por ese huequecito Y por ese también Venga, no perdamos de vista 250 metros, es una buena distancia Por ahí Bueno, no se ve a, a asomarse aquí ni al tato los motores de mis compañeros pero sigo sin ver nada pero vamos, en, venga, bombardeo ahí, están marcando ahí para pegar un tanque ligero que ese se ve que ha caído, ahí está el humo sí, sí, impresionante. cañoncito venga, un cañoncito se ve por ahí venga, esa marca es el grande, vamos, mouse Perfecto, justo en la munición Ahí el rango no importa Venga, hombre, otro visitante Este, venga, a la misma distancia llamamos la nariz y venga, reventón, ahí está, un leopardo. Muy bien, doble ataque Si te sitúas bien, justo aquí en la salida la bajada pillar a más de uno de desprevenido eso es estupendo gracias gracias impresionante venga por ahí será difícil que asome alguien pero no sería la primera vez que desde ahí arriba vean para ahí arriba justo. los álbumes atacan ahí arriba de aquí, de aquí hay que largarse ya, mucho atasco, ahí justo en la bajada del respawn, del pero hay que largarse, ahí están marcando, venga otro más, Me ha destruido, verás que justo paso y cebollazo, tiene que ser rápido, con este tanque hay que coger carrerilla, Si no, si no... Hay que decidirse ya. Sigan disparando. Ahí hay alguien. Todavía. Ya no hay que pensar solo mucho. Sigan bombardeando. Pero no veo ninguna marca. Tanque medio por ahí arriba. Venga, tengo artillería. Vamos, ese tanque ligero de suerte incluso hasta nos lo podemos cargar venga por aquí cerca está pasando un bmp un ruidito muy particular venga vamos en segunda vamos a ir cogiendo velocidad vamos a aprovechar este humo que han tirado aquí un compañero vamos, rápido, me he subido demasiado, aquí en la cuesta, venga, corre para allá, vamos a la zona donde están todos mis compis, Nos estamos todos dándole la espalda a uno de los respawn, al de la derecha, venga, yo en segunda, yo sigo en segunda, y no sé, pero en este terreno en Carelia T34, entre, entre tantas subidas y bajadas, piedras cambios, se ve que en el terreno, un poco más rugoso, algunas veces otro un poco más fangado. No suele mantener una, una velocidad constante. Venga, este sitio aquí arriba no es mal tan que medio ahí un poco a la derecha. Bueno, ahí ha habido total destrucción. Ojo, aquí estamos muy expuestos. Venga, esos pollos están a... ¿no es que te venga, telémetro. 550. Vale. Más o menos tengo ya una distancia. Aproximada, por pues si veo alguno a más la nariz. Ese Está ahí encima prácticamente, donde están mis compañeros allá arriba. Venga, vamos a tirarle algo, vamos a echar un cable, venga, no te atasques, bonito, venga. Vamos a ver dónde está el asunto, bueno, ese es nuestro respawn, o se han cebado con nosotros al principio, o han llegado muy lejos y los hemos parado, venga, aquí está el amiguete este. parece que esta partida parece que va, va bastante bien estamos todos aquí bien repartidos ya cerca de b pues está haciendo está siendo una partida muy tranquila no basta que diga eso y, y salga un pajarito y me madre pero bueno no vamos a no vamos a tentar a la suerte por aquí bajando el respawn dice está por aquí uno de ellos Ojo, que este es un buen sitio para esconderse y para que no te vean Es fíes. hay tanque ligero ahí pues estará justo entre esas rocas Ahí abajo, ese humito, ese humito ¡Vamos, seguidme! ¿Quién dice eso? Estoy atrevido ¡Sí, afirmativo! tiene ganas de sangre ahí hay una marca venga vamos a ir poco a poco hacia B porque estar aquí mirando el bosque venga T34, vamos a ir bajando poco a poco eso es unos de 120, quedamos frito A 230 metros estamos de la zona B. Es la que ellos tienen que defender. Y nosotros la que tenemos que tomar. Bueno, eso es un antiaéreo. Justo ahí. A ver. Ah, no me da. No me da. Una pena. Binoculares. No veo nada. Ese. El tanque medio ese, ese compañero mío y aguanta el tipo pero sigo sin ver nada estos están todos en el respawn acojonados en el respawn hay el tanque medio otro compañero que parece que cuidado ah, me confío a ver si me quedo aquí pillado en las rocas venga vamos tú puedes salir colega bien bien bien bien bien otras veces me he quedado pillado una cagada justo en, en. este escenario, no es la primera vez que me quedo atrapado abajo de algunas rocas y, y he tenido que abandonar el vehículo. Venga, vamos, arranca, vamos. Hay una marca por ahí, ¿quién es? Eso es el respawn. Justo detrás de esas rocas. Esto no asoma la nariz. Venga, rápido. Tampoco me voy a poner ahí y expuesto. Venga, vamos hacia ella. La verdad, está haciendo un pasadillo venga, mi compañero está tomando B eh. ese objeto, venga antiaéreo también ahí bueno, se larga venga, vamos a ir tomando B eh. esta partida está siendo demasiado tranquila venga, vamos a seguir tomando B eh. Bueno, mucho humo Con mi T-34 Una particularidad que tiene Este T-34 con respecto al tema de los botes de humo Es que como ya se ha llevar Lleva de los laterales La gente sigue insistiendo Pero bueno, parece que la zona vela estamos controlando, pues lo dicho, no es como otros tanques ya más modernos que disparan los botes de humos y bastante más pequeños. Vaya bombazo, venga, ahí, ahí ha caído, ahí justo enfrente ha caído. Pero ese 74 lo deja simplemente caer al suelo y justo por la parte de atrás, incluso, pues bueno, por el lado, es decir, eh, asegúrate de que cuando los tires no te vas a mover. Vaya un avioncito estamos tomando una zona es una llamada de atención a ver este video. para dónde va pues viene para acá venga nos quitamos de en medio vamos a meter detrás de esta roquita a ver qué es lo que hace el pollo venga ahora sí pasa de largo no la voy a dar ni de coña demasiado rápido. Bueno, seguimos tomando B. Y aquí protegido. Posiblemente en todo el flanco izquierdo estén los pocos. la poca resistencia ya que nos podemos encontrar. No sé si nos va a dar tipo tomar B. O vendrá algún avión y nos tirará encima en la piedrecita parece que nuestra no aviación está por ahí controlando venga este amigo también se apunta aquí a tomar a tomar B. Vickers el object y el Vickers aquí los tres juntitos aquí ninguno parece vaya qué ha pasado pues no sé, pues ese disparo tiene que venir de ahí del flanco izquierdo o de un poco más atrás, porque aquí estamos los dos protegidos en el jeep y yo y ya nos hubieran arreado. Este compañero parece que estaba ahí muy expuesto y, y ha caído. Venga, parece, venga ese cazacarros, venga, el equipo chileno ha perdido todos sus vehículos, perfecto, listo, ya hemos ganado. Vamos a conquistar, B Va a Lo siento. Misión cumplida. No ven en el equipo 17.314. Siendo noveno en el equipo. Perfecto. Está muy bien. Y actividad 52% tampoco he sido muy activo impactos 3 críticos 2 no bueno, ha estado mal para ser noveno estupendo bueno pues fin de la partida en carelia espero que os haya gustado acordaros que abajo en la caja de comentarios tenéis el enlace al grupo discord del cuadro bis para los que queráis uniros también tenéis un enlace al canal de Twitch de nuestro Amigo Draconianus, en el cual hacemos directos los jueves a las 8 y media en el escuadrón Ibis. Y acordaros de suscribiros, dar la campanita, notificaciones y muchos likes, que es la mejor manera de apoyar el canal. Cualquier comentario, dejadmelo por favor ahí abajo. Bueno, un saludo a todos, espero que os haya gustado el vídeo. Y como digo, siempre nos vemos en un próximo.